hablarlo ¿por qué? y esto no coincide con el no favorece el ecumenismo con quién? ¿con el mundo islámico? Sí. pero sí favorece el ecumenismo con quién? con los que van a ser víctimas de un terrorismo islámico según se dice claro, el mundo cristiano se va a juntar para hacer piña y el mundo cristiano necesita un líder, ¿verdad? un líder un líder absoluto y de la moral y de todo lo que queráis que represente los valores de ese cristianismo por encima de todos y que todo el mundo lo reconozca bueno, de eso hablaremos un poco más adelante ¿no? ¿has encontrado los textos? a ver si tenemos un poco de suerte tenemos un problemilla lo que os queríamos leer son unas palabras que aparecen también en un texto bíblico son citadas por Jesús y él al mismo tiempo las cita de un personaje, de un profeta del Antiguo Testamento que vivió unos 600 años antes que él, más o menos, llamado Isaías. Y dice unas cosas que verdaderamente se podrían trasladar perfectamente a la misma situación de las personas ahora. Si tenemos suerte lo vamos a ver. Estas cosas nos pasan por trabajar hasta las tantas de la noche <risa> Sí, teóricamente tendría que ser casi lo último de todo Bueno, hay, ha habido una cosa que eh, nos hemos saltado y ¿Os habíais dado cuenta del día en que el Papa hizo estas declaraciones? 14 de septiembre del 2006 14 del 9 del 2006 ¿Qué da eso? Sumamos 1 y 4, 5 y 9, ¿cuánto? 14 y 2 y 6, 22. ¿Sarkozy cuándo presentó esa ley? Señal de que el 22, ya veis, recordáis, poder, fuerza, el impacto estaba asegurado, la victoria se va a ganar. ¿Entendéis? Este es el lenguaje de su misticismo Ahora ya sabemos cuando hablan ¿Cuáles son sus símbolos? Ahora podréis entender las noticias que salen Desde un punto de vista completamente distinto a lo que lo veíais hasta ahora Porque ahora tenéis argumentos para entender las cosas Y os daréis cuenta de que todo lo que está pasando No pasa porque sí Sino que alguien lo está dirigiendo para que eso pase En un bando y en otro Vamos a ver si tenemos suerte. ¿Y nos sale? No va, a haber suerte. no va a haber suerte. Bueno, pues más o menos os lo refiero. El texto venía a decir de que teniendo ojos no ven ni oídos oyen. Antes, cuando Isaías escribió esto, hablaba dando un testimonio claro de cosas que eran evidentes y que gente que veía y tenía oídos no quería aceptar, aunque era evidente Jesús dijo exactamente lo mismo a los de su época y ahora igual se puede repetir exactamente lo mismo porque cuante cosas tan claras e irrefutables como lo que estamos presentando y aún ¡ah! estos son chorradas teniendo ojos no verán y teniendo oídos no oirán a mí me gustaría más estar en el siguiente versículo, que era el 6, que decía precisamente todo lo contrario. Que ojalá tengamos ojos y oídos para entender. ¿Entendéis? Pues bueno, eh, mmm, pasamos directamente a la presentación, si nos sale. Eh, teníamos filmado de. Tele bueno, aquí tenéis ¿ves? el resumen del 14 de noviembre de 2006. Otra extraña casualidad, ¿eh? Sí, vamos a ver un trozo de película. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bien! Ahora cine. Pues es una noticia y es la misma noticia que estaba en periódicos, pero filmado de televisión, porque los comentarios es en catalán. Lo entendéis todos el catalán, ¿sí? Hay alguien que no lo entiende, ¿Sí? Intentaremos, eh, si no, traducir un poquillo, ¿no? Hay unos cuantos que no tendréis es que daros prisa porque os lo vais a perder. Bueno, no, ya intentaremos intentaremos traducir un poquito No vamos a hacer crueles, ¿eh? A ver si nos sale... Eh, la escena, claro, no la vamos a poder parar, si acaso luego os haré un resumen. Eh, Id intentando captar todo lo que podáis, ¿vale? Si nos sale la escena, claro que vamos a quedar mal a lo mejor, si no nos sale. ¿Alguien nos ha pinchado? ¿Alguien nos ha pinchado? ¿Y nos si no responde? Tranquilo. Momentos de incertidumbre. ¿Cómo estáis de chistes? ¿Sabéis? Hoy, si habéis mirado el programa Aún nos quedaba pendiente Un tema Era, qué es el 666 Pero sinceramente Después de ver el, el proceso de, la, de las charlas Creo que aún necesitamos Un par de cosillas para llegar a entenderlo bien Por tanto Y como además va a durar un poquillo Porque estará mucho basado en profecías A más a más Que eso quería deciros antes, no me había acordado si nosotros estamos presentando todo esto y son cosas bastante irrefutables diría yo ¿qué dirán cuando os presente aquí profecías escritas con un tiempo de anticipación bárbaro y que se han cumplido al dedillo y que son completamente demostrables con la historia en la mano no habrán argumentos ¿eh? os lo aseguro ni un argumento se podrá debatir eso y eso nos va a servir de base para hablar de las profecías que además se están cumpliendo en nuestros días y de las pocas que faltan por cumplir digo de las pocas que faltan por cumplir en el tema del 666 vais a descubrir cosas que verdaderamente os van a sorprender muchísimo pero vamos a hacer un cambio pasaremos esa última charla o esa charla uh, para más adelante y el próximo día vamos a tratar... Si tenéis el folleto del de tema que ponía Invo. Veremos qué significa eso y que cuál es este extraño juego de cartas que describe mucho más que cualquier juego de cartas normal. Que realmente es impresionante. Ese va a ser el tema del próximo día. Si esto os ha sorprendido, pues el próximo ya, bueno. Ahora vamos. Yo soy desde el ordenador. ¿vale? O sea que si pues si quedas un poquito desde allí, porque si no lo no vais a subir. No sé. Bueno, yo me acerco para que quede también un poquito aquí. por la seguridad del pontífice del Vaticano ¿eh? debido a las declaraciones bueno, bueno estos son todos los titulares ¿vale?